la DGI y en Colombia es lo que es la DIAN, lo que conocen como la DIAN. Entonces, él ha colaborado como auditor en la Dirección General de Ingresos y también ha laborado como analista de normas y procedimientos de fiscalización también en la Dirección General de Ingresos. Entonces, definitivamente tenemos el día de hoy alguien que maneja estos temas. Eh, cuando yo platicaba con mi estimado doctor Henry, le decía, eras de los malos, eras de los rivales, ¿no? Y el día de hoy ya viene impartirnos esta charla de cómo defendernos de los actos de las autoridades. Recuerden seguirnos en Facebook y en Twitter como Defensores Mex, así nos encuentran como Defensores Mex. Y por supuesto, en nuestra página Defensores.legal. Doctor, lo dejo, le cedo los micrófonos y quedamos al pendiente de su disertación. Bienvenido y el auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias, doctor Pablo Gutiérrez. Para mí... Un honor el estar en esta conferencia eh, acompañando a Defensores de México. Eh, me siento muy honrado. Y antes de iniciar la presentación, pues ese es el agradecimiento especial que quiero darles a, a Defensores de México. Y quiero darle un gran saludo a, a toda mi gente linda que nos está viendo desde México, Nicaragua, Colombia y de las demás partes del mundo. También eh, este, esta conferencia se está transmitiendo mediante YouTube. Entonces, también eh, un saludo para todos los que nos están viendo ahí desde YouTube. Entonces, eh, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, como nos explicaba el doctor Pablo Gutiérrez, los medios de defensa tributaria ante actos de la administración tributaria en Nicaragua. Como introducción, en Nicaragua, los actos y resoluciones de la administración tributaria incluidos los ajustes o reparos fiscales determinados por la autoridad fiscal, pueden ser impugnados por los contribuyentes mediante los recursos legales. En el proceso impugnatorio, los contribuyentes pueden interponer los recursos legales conforme el siguiente orden. Recurso de reposición, recurso de revisión, recurso de apelación, recurso de hecho, todos estos primeros cuatro recursos son por la jurisdicción de la vía administrativa eh, y los siguientes dos últimos recursos por la vía judicial en el caso de la demanda de los contenciosos administrativos y el recurso de amparo. Entonces, esos son, si ustedes notan, son seis recursos que uno puede interponer por eh, resoluciones o actos de la DGI. Bueno, esta conferencia persigue como objetivo general realizar exposición sobre los medios de defensa contra actos y resoluciones de la Administración Tributaria con el propósito de que los participantes obtengan conocimientos del proceso impugnatorio en Nicaragua. Bueno, lo vamos a lograr este objetivo general con tres objetivos específicos. El primero es describir los recursos legales que se interponen contra actos y resoluciones de la Administración Tributaria vamos a presentar un programa de los recursos procesales y va a haber un espacio de preguntas y respuestas para quienes nos estén escuchando, eh, ya sea eh, mediante esta, esta conferencia o mediante la transmisión en YouTube, puedan hacer las preguntas que bien tengan eh, que, o se les haya generado eh, en el transcurso de la conferencia. Bueno, bueno, eh, antes de iniciar también, yo quería eh, que ustedes observaran estas abreviaturas porque lo van a ver en la diapositiva. Eh, AT significa Administración Tributaria en Nicaragua. DGI, Dirección General de Ingresos, que es la Administración Tributaria en Nicaragua. CN, Constitución Política de la República de Nicaragua. CPCN, Ley 902, Código Procesal Civil de la República de Nicaragua. CSJ, Corte Suprema de Justicia, es la representante del Poder Judicial acá en Nicaragua, CTR, la Ley 562, el Código Tributario de la República de Nicaragua, Ley 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Ley 983, Ley de Justicia Constitucional, RUC, Registro Único de Contribuyente, que es la Identificación Tributaria. También en otros países se le conoce como el número de identificación tributaria y TATA es el tribunal aduanero y tributario administrativo. Como definiciones es muy importante eh, plantear o, o tener en mente qué es un recurso y para ello yo me auxilié de una definición que se, que se encuentra en la ley 350 en su artículo 2, numeral 14, que dice que recurso es todo medio que concede la ley procesal para la impugnación de las actuaciones o resoluciones a efecto de subsanar los errores de apreciación de fondo o los vicios de forma en que se hubiera incurrido al dictarlo. Entonces, el recurso no es otra cosa que una herramienta que te concede la ley para que vos, como agraviado, como afectado, Podrás, podrás puedas impugnar actuaciones o resoluciones que te han causado un perjuicio. Entonces, esa eh, me iré apropiado plantear esta definición que está en la ley 350 y aquí se las ofrezco. Pero ahora vamos a ver algunos aspectos constitucionales. En Nicaragua, la constitución política es la carta magna o la ley suprema. De acuerdo con el artículo 182 de la Constitución, las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan. En el artículo 34, numeral 4 de la Constitución, se consagra el derecho a la defensa y se expresa que toda persona en un proceso tiene derecho a en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela a la tutela judicial efectiva y como parte de ellas a las siguientes garantías mínimas en el número 4 dice a que se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa entonces estamos hablando de medios de defensa y podemos observar que ya la constitución política ahí garantiza ese derecho a la defensa. En su último párrafo, el artículo 34 de la constitución manifiesta que las garantías mínimas establecidas en el debido proceso y en la judicial efectiva en este artículo son aplicables a los procesos administrativos y judiciales. Por lo cual existen preceptos constitucionales que garantizan el derecho a la defensa y que son aplicables tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. Entonces ahí la, la Constitución nos da esa relación con el principio a la defensa. Ahora vamos a ver los recursos en la vía administrativa. Son cuatro recursos. Eh, estos recursos están regulados por el Código Tributario. El artículo 93 del Código Tributario establece que los actos y resoluciones que emita la Administración Tributaria, por lo que se determinen tributos, multas y sanciones, o que afecten en cualquier forma los derechos de los contribuyentes o de los responsables, así como las omisiones, podrán ser impugnados por afectados en las formas plazos que establece el código por lo cual cualquier actuación procesal de la administración tributaria que afecte los derechos del contribuyente es recurrible sí y sólo si sí, el recurso es admisible conforme ley y no tiene ninguna limitación legal entonces prácticamente ahí toda actuación que realice la DGI y que afecte los derechos de los contribuyentes son recurribles. De acuerdo al artículo 96 del Código Tributario, son admisibles los siguientes recursos. Recurso de reposición, recurso de revisión, recurso de apelación y recurso de hecho. En este, en este, en este último recurso de hecho, vamos a, vamos a ver que es un recurso que que está ahí en caso de que eh, la administración tributaria de forma arbitraria te deniegue o, o, o no te admita el recurso de apelación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Los actos y resoluciones no impugnados total o parcialmente son de obligatorio cumplimiento para los contribuyentes en el plazo de cinco días después de vencido el término para impugnar. O sea, de que sí. Eh, se, la DGI termina, determina un ajuste, pero de todos ajustes yo impugno el 30%, quiere decir que el 70% de los ajustes que yo no impugné, tengo que pagarlos en el plazo de cinco días. Después de vencido el término para impugnar. Es interesante también de que el mismo código tributario dice de que la resolución dictada por el Tata, Agota la vía administrativa y el contribuyente puede recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y es que la resolución del Tata es sobre el recurso de apelación que ya, eh, conforme ley, ya agota la vía administrativa. Y ahora vamos a ver el primer recurso que está establecido en el Código Tributario, que es el recurso de reposición está regulado por el artículo 97 del código tributario y aquí en el cuadrito ustedes pueden observar este cómo es el proceso del recurso de reposición se interpone ante el funcionario o autoridad que dictó la resolución o acto impugnado cuál es el propósito que se aclare modifique o revoque lo impugnado cuál es el plazo de la interposición Ocho días hábiles después de notificado el acto. ¿De cuánto es el plazo el plazo probatorio? De diez días después de notificado el acto. En este caso, tanto el plazo para la interposición del recurso de reposición como el plazo probatorio son contados de forma simultánea. Entonces, eh, entonces en este caso, tiene esa modalidad el recurso de reposición. Ahora, ¿cuánto tiene el funcionario para resolver? ¿Cuál es el plazo para resolver? 30 días hábiles a partir de la interposición del recurso. ¿Pero qué sucede si no resuelve? Bueno, hay una falta de resolución y lo que se aplica es el silencio administrativo positivo, que en este caso sería de que lo solicitado por el contribuyente en vista que no hubo una contestación, una contestación de la administración, entonces se resuelve a favor del contribuyente. Ahí opera el silencio administrativo positivo. Miremos el recurso, el segundo recurso, recurso de revisión. Está regulado por el artículo 98 del Código Tributario. Se interpone ante el Director General de Ingresos. ¿Cuál es el propósito del recurso de revisión? impugnar la, la resolución del recurso de reposición que dictó el funcionario anterior cuál es el plazo de interposición del recurso 10 días hábiles a partir de la notificación de la resolución del recurso de reposición ¿Cuál, de cuánto es el plazo probatorio de 10 días hábiles concedido mediante auto no es como el anterior si ustedes notan el plazo probatorio te lo concede la ley, pero en este caso te lo concede eh, la administración mediante un auto. ¿De cuánto es el plazo para resolver? De 45 días a partir del vencimiento del plazo probatorio. ¿Y qué ocurre si el director general no emite resolución? Bueno, hay una falta de resolución y se aplica el silencio administrativo positivo de tal manera que... Eh, lo solicitado por el contribuyente se aplica a su favor tenemos también el tercer recurso que es el recurso de apelación está regulado por el artículo 99 del código tributario ¿ante quién se interpone? ante el director general de ingresos para que él lo remita al tribunal aduanero y tributario administrativo ¿cuál es el propósito del recurso de apelación? es impugnar la resolución del recurso de revisión dictada por el director general de ingresos. Eh, ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de apelación? 15 días hábiles a partir de la notificación de la resolución del recurso de revisión, pero hay un plazo de remisión eh, del recurso del director Altata. El plazo es de 10 días, Siguiente es de interpuesto el recurso pero también el director hace una contestación de agravios o sea, contesta eh, lo que el contribuyente eh, ha reclamado en el recurso de apelación, entonces él tiene 15 días eh, para, para realizar esa contestación 15 días siguientes de interpuesto el recurso de apelación y existe un plazo probatorio de 15 días hábiles concedidos mediante auto. Ya, entonces, por eso ya, ya te, lo, eh, te lo notifica el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. ¿Cuánto tiene el TATA para resolver? Tiene 90 días a partir de la recepción del expediente administrativo del Director General de Ingreso al TATA. ¿Qué ocurre si el TATA no emite resolución? Bueno. Se aplica el silencio administrativo positivo a favor del contribuyente. Entonces, ahí tenemos tres recursos. Vamos por los primeros tres recursos que establece el Código Tributario. Pero ahora bien, ¿qué ocurre si al director general de ingresos yo le caigo mal? Yo interpuse mi recurso de apelación, pero viene el director y me dice no, este recurso es inadmisible. Y entonces me manda un auto en el cual me dice eso, pero que no tiene base legal. ¿Qué puedo hacer, qué puedo hacer yo como contribuyente ante tal arbitrariedad? Bueno, el Código Tributario eh, establece el recurso de hecho. Pero antes de ver el recurso de hecho, vamos a ver qué ocurre cuando se hace la interposición de los recursos. Dice el artículo 95 del Código Tributario que la interposición de los recursos de reposición revisión y apelación produce efecto suspensivo a la resolución recurrida. En la interposición de estos recursos no es necesario ningún pago previo. Las obligaciones tributarias no impugnadas deben ser pagadas por el contribuyente. Entonces, si mediante una resolución a mí me determinan que debo de pagar, qué sé yo, unos 500 mil dólares, por así decirlo, y yo, lo, y yo recurro esa resolución entonces no es necesario que yo haga ningún tipo de pago de impuestos <ríe> ni otro pago adicional sin embargo si sí, en el recurso que hoy interpuse no impugné algunas obligaciones tributarias, esas obligaciones deben ser pagadas dentro del plazo de cinco días después de vencido el término para impugnar pero ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es la estructura? Bueno, yo quiero hacer un recurso de reposición, pueden decir ustedes. ¿Cuál es la estructura que debo seguir? Ok, La estructura de los recursos de reposición, revisión y apelación está regulada en el artículo 94 del Código Tributario. Dicha estructura es la siguiente: la primera es la indicación de la autoridad, funcionario o dependencia. ¿Ante quién voy a recurrir yo? Voy a recurrir ante el administrador de rentas, que sería el gerente, eh, gerente tributario, o voy a recurrir ante el director general de ingresos. Entonces, ahí se tiene que indicar. Eh, un segundo requisito es el número RUC y cédula de identidad ciudadana. Número tres, nombre, apellido y generales del rey del recurrente. Si recurrente, presenta al contribuyente debe presentar un poder de representación y ahora con estos benditos poderes les comento de que ahora la DGI te pide de que tienen que estar eh, tienen que estar certificados por un abogado ya no aceptan fotocopia simple sino que deben de estar certificados por un abogado y se les debe añadir el impuesto del timbre fiscal que anda alrededor como de unos 15 Córdoba dice, eh, dice la ley, pero no existen timbres de 15 Córdoba, sino que existen timbres de 36 Córdoba. Entonces, tenéis que pagar de más. Pero bueno, eh, otro requisito es acto o disposición que se objeta y la razón de su impugnación con la relación de hecho. ¿Qué es lo que yo estoy objetando? ¿Cuál es la razón del por qué yo lo estoy impugnando? ¿Y qué ha ocurrido? ¿Cuáles fueron los hechos? Como, como quinto requisito, la petición. Los perjuicios, las bases legales y técnicas que sustentan mi recurso. Número seis, domicilio tributario para notificaciones y lugar, fecha y firma del recurrente o su huella digital en el caso de que no pueda firmar. Entonces, si ustedes notan, esto, eh, esta estructura está, eh, eh, como les dijera yo, homogénea, por así decirlo, para los tres tipos de recursos. Entonces, está estandarizada, por así decirlo, para estos tres tipos de recursos. Entonces, aquí eh, no hay de dónde perderse porque si te vas de revisión y apelación, entonces puedes utilizar la misma estructura que utilizaste en tu recurso de reposición. Vamos al recurso de hecho. <ríe> Digamos que este es un recurso, por así decirlo, extraordinario. Eh, únicamente se, se, se utiliza este tipo de recurso por arbitrariedades, por así decirlo, eh, debido a que la DGI, si no, si no quiere tramitar tu recurso de apelación, entonces vos puedes ir directamente al TATA. Eh, con tu recurso de hecho para que el TATA resuelva así, ese recurso de apelación debe ser tramitado o no. Pero noten algo de que el Código Tributario manda, manda al Código Procesal Civil en cuanto a las, en cuanto a la estructura de este tipo de, de recurso. Pero bien, ¿ante quién se interpone? Ante el TATA. ¿Cuál es el propósito? Examinar el auto que niega la interposición del recurso de apelación. Eh, se solicitan copias, entonces el contribuyente debe entregarlo al tercer día de notificado. Eh, se entregan las copias certificadas dentro del tercer día de la solicitud. O sea, viene el contribuyente, le solicita la copia, tiene que hacerlo dentro de tres días de notificado del auto que negó la interposición del recurso. Entonces, eh, la autoridad debe entregar copias dentro del de tercer día de solicitado. En este caso, sería la Dirección General de Ingresos. Eh, se retira la copia en un plazo de 10 días comunicado mediante auto. Hay un plazo para la interposición, que en este caso son 10 días, siguiente a la entrega de la copia razonada, eh, que el recurso de hecho y hay un plazo para resolver de cinco días una vez interpuesto el recurso de hecho. De acuerdo con lo que establece el Código Procesal Civil, podemos observar de que este es el recurso con la resolución más rápida, por así decirlo, son apenas cinco días. Entonces, este es un, un tipo de recurso que en la actualidad, bueno, o en la práctica casi no se usa. Pero ahí está, por si acaso, viene un día la EGI y porque le caíste mal o porque ella quiere, no te quiere tramitar el recurso de apelación. La estructura del recurso de hecho está regulada en el artículo 582 del CPCN. Dicha estructura es la siguiente. Relación de los hechos de forma breve. Identificación de la resolución recurrida y fecha de su notificación. Fecha de la interposición del recurso de derecho, identificación del auto denegatorio y fecha de su notificación, los fundamentos por los cuales el recurso debe ser admitido, solicitud de admisión a trámite del recurso interpuesto y relación de los documentos anexos que acompañan. Entonces, esta es la estructura del recurso de hecho. Hasta aquí hemos, hemos finalizado todos los tipos de recursos en la vía administrativa. Vamos a ver a continuación cuáles son los recursos eh, en, la vía, en la vía judicial. El primero es la demanda de los contenciosos administrativos. Está regulado por los artículos 46 al 101 de la ley 350. Noten algo. Iniciamos con la constitución. Después nos fuimos al código tributario. Después nos fuimos al código procesal civil y ahora vamos con la ley 350, que es la ley de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Pero todavía vamos a ver otra ley. En el caso de recurso de amparo, eh, ante quién se interpone la demanda de lo contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal de apelaciones correspondiente. ¿Cuál es el propósito? Impugnar la resolución del recurso de apelación, que esa fue, que esa es emitida por el Tata. ¿De cuánto es el plazo de interposición? 60 días posteriores a la notificación de la resolución del Tata. Y el plazo para resolver no está indicado en la ley 350. Eh, en lo personal, esta es una ley... Administrativa, pudiéramos decirlo así, eh, eh, fue dictada ya por el año 2000, ¿ya? ya tiene bastante tiempo, pero no sé qué le habrá pasado al, al legislador que no indicó de cuánto debía ser ese plazo. Pero bien, eh, la estructura de la demanda de los contextos administrativos está regulada en el artículo 50 de la ley 350. Dicha estructura es la siguiente designación de la sala del tribunal ante el cual se interpone la demanda nombre apellidos y demás generales de ley del actor o su representante leal y noten esto, se los puse en verde el que debe ser abogado ahora bien hago un, hago un paréntesis en los cuatro recursos anteriores eh, que eran en la, que son en la vía administrativa eh, no neces o sea, cualquier persona que tenga un poder de representación puede interponer los recursos aunque no sea abogado, aunque no sea abogado. Sin embargo, acá la ley 350 únicamente le confiere a profesional del derecho, le confiere esa facultad de interponer la demanda. No puede ser otra persona que no sea abogado. Eh, otro requisito es el órgano de administración pública contra el que se dirige la acción, en este caso sería el TATA, señalamiento de haberse agotado la vía administrativa, obviamente para interponer la demanda se tuvo que haber agotado la vía administrativa ese es uno de los requisitos, exposición de los hechos con indicación del acto contra el cual se procede, fundamentos de derecho y expresión de los motivos y hechos que dan lugar. Eh, ofrecimiento de las pruebas pertinentes, solicitud de la suspensión del acto o de sus efectos, disposiciones, omisiones de de hechos, objeto de la demanda, peticiones de derecho, que es lo que yo solicito, señalamiento del domicilio en la ciudad donde el tribunal tuviera su sede, y fecha y firma. Entonces aquí tenemos eh, la, en, en qué se funda la demanda de los consensos administrativos ¿Y cuál es, cuál es la estructura de esta demanda? Tenemos el último recurso, que es el recurso de amparo. Este está regulado por un artículo 43 al 60 de la ley 983. La ley 983, la ley de justicia constitucional, ya este, otra ley, si ustedes notan, se interpone ante la sala de lo civil del Tribunal de Apelaciones del Domicilio del Recurrente. ¿Cuál es el propósito del recurso de amparo? Proteger los derechos y de garantías contenidos en la Constitución. El plazo de interposición del recurso son 30 días después de agotada la vía administrativa. Eh, el contribuyente debe comparecer en un plazo de 10 días que se indique en auto. También hay 10 días eh, para ofrecer pruebas o, o presentar pruebas, pero también eso se lo habilitan mediante la notificación de un auto. Y eh, la Corte Suprema o la, o la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene un plazo para resolver que es de 45 días una vez notificado el auto del estudio de resolución del recurso de amparo. Entonces ahí tenemos cuáles son algunas eh, cuáles son algunas de la de la eh, del, de la forma del proceso de este recurso de amparo procesalmente eh, ahí está eh, qué es lo que se hace conforme a la al artículo al, al artículo 43, 60 de la ley de justicia constitucional ahora la estructura del recurso de amparo está regulada en el artículo 49 de la ley 1983 la estructura es la siguiente nombres apellidos de identidad y generales de ley de la persona agraviada Nombre, apellido, cédula de identidad y documento que eh, acredite la representación debida de la persona que lo promueva en su nombre, nombres, apellidos y cargo de la persona contra quien se interpone el recurso, la exposición, el acto o resolución, objeto del recurso, expresar claramente el agravio, el daño o perjuicio, haber agotado la vía administrativa, eh, pedir la suspensión del acto y de la protección de los derechos y garantía objeto de amparo. Aquí voy a hacer énfasis en que actualmente la Corte Suprema de Justicia, vos pedís la suspensión del acto y ella no te lo suspende. Así estamos. Y señalamiento del lugar del recurrente en la, en la ciudad sede del tribunal para oír notificaciones. Asimismo, podrá señalar una dirección de correo electrónico y un y, oh, número telefónico. Bueno, y es que la ley 983, ley de justicia constitucional, es una ley más actual, es la ley más actualizada de todas las leyes que yo les he mencionado. Eh, y en este caso, pues, ya se está metiendo a la tecnología en el caso de que ahora ya se puede señalar un correo electrónico o un número de teléfono en el recurso de amparo. Bueno, vamos a ver cuál es la situación actual en Nicaragua. Eh, únicamente quiero hacer una aclaración eh, de que lo que voy a decir a continuación no tiene nada que ver absolutamente con lo político. Yo no soy político, no me meto en política, nunca me metí en política y jamás me voy a meter. ¿Ya? Eh, voy a decir lo que voy a decir a continuación con el, con el propósito, eh, por así decirlo, de eh, desde un punto de vista profesional, ya, entonces quiero hacer esa salvedad, pero la situación actual es que las autoridades administrativas y judiciales no tutelan los derechos de los contribuyentes. Los contribuyentes interponen recursos en la vía administrativa y judicial y las autoridades resuelven con no aludar en inobservancia a los principios generales del derecho. Por lo cual, el derecho a la defensa no existe en materia tributaria y en este aspecto, el derecho tributario en Nicaragua ha entrado en decadencia. Bueno, me da tristeza, honestamente, decirle eso. ¿Cuál es la situación en materia tributaria que estamos pasando acá en Nicaragua? Quienes se dedican a esta eh, bonita labor del de derecho tributario, me van a entender lo que les estoy diciendo. Solamente para poner un ejemplo, interpuse un recurso de amparo ante la sala, ante la honorable sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Eh, en ese recurso hice mención de un sinnúmero de violaciones constitucionales que, que realizaron, eh, en este caso la DGI, el TATA también, el TATA. Eh, realizó violaciones constitucionales y ¿saben qué es lo más triste? Lo más triste es de que no hubo una consideración del recurso. Más bien la Corte Suprema se fue por algo que ni siquiera yo había mencionado, pero bueno, esa es la, esa es la situación en la que eh, eh, estamos en, en materia tributaria acá, acá en Nicaragua. Ahora les voy a presentar un flujo de los recursos para que ustedes lo puedan ahí ver desde el inicio hasta el final. Todo inicia con una resolución o acto de la DGI. Ok, ¿me violentaste los derechos? Bueno, interpongo un recurso de reposición. Luego, el administrador de renta hace como que revisa y emite una resolución de recurso de reposición que dice no al lugar. Está bien, señor administrador de renta, yo no estoy de acuerdo. Interpongo un recurso de revisión ante el director general de ingresos Viene el director general de ingresos, hace como que lo revisa, pero no lo revisa. Y emite una resolución del recurso de revisión en donde me dan nuevamente un nuevo lugar. Eh, esa es la orientación que, que tiene el director, pero bueno. No estoy de acuerdo con la resolución del recurso de revisión. Interpongo un recurso de apelación ante el mismo director que lo va a trasladar al TATA. Viene el TATA y de igual manera hace como que lo revisa, pero al final y al cabo eh, no revisa nada y me emite una resolución del recurso de apelación que lamentablemente lo están haciendo de una forma arbitraria y te dan no al lugar. Ok, ahí agoté de la vía administrativa. Me voy a la vía judicial esperanzado. Interpongo la demanda de lo contencioso administrativo viene la sala de lo contencioso administrativo, hace como que lo revisa eh, pone algunas cosas que nada que ver y emite una sentencia de la demanda de lo contencioso administrativo, nuevamente no ha, no ha lugar ok, está bien, ya estoy acorralado solo me queda el recurso de amparo interpongo recurso de amparo viene la sala constitucional de lo constitucional, hace como que revise el recurso de amparo no revisa nada, no considera nada, y al final el producto es una sentencia del recurso de amparo que me da no al lugar. Entonces, así estamos, así estamos. Vemos de que estamos en una situación eh, demasiado difícil acá en Nicaragua. Pero ahora hay un espacio de preguntas y respuestas, y tal vez ustedes ahí han hecho sus preguntas, entonces, yo con mucho gusto por acá, yo las voy, a, las voy a contestar. Creo que sí, vamos a ver desde el inicio. Eh, dice Salvador Cucurachi, saludo. Muy buenas tardes, Salvador, un gusto tenerte por acá. Eh, ok, dice Antonio, saludos mucho gusto, Antonio. Eh, dice Javier, eh, muy buenas tardes a todos, un gusto tenerte por acá, Javier. Ok, eh, Antonio, saludos. Dice el doctor Pablo Gutiérrez, en México el principal recurso que tenemos en contra de actos del SAT es el recurso de revocación. Correcto, muy bien. El principal recurso que pudiera ser comparado al recurso de reposición. Ok, dice el doctor Pablo... En México son 30 días para promoverlo y después de promover, 15 días para avisar que vamos a ofrecer más pruebas y 15 días después del aviso para presentarlas. Ok. Correcto. Dice, ah, dice Miguel, ¿a ¿alargar la agonía o será evitar chamba jurisdiccional? ¿Qué tan efectivos son? Eh, bueno. Usted sabe, estimado, es el Estado. Usted sabe cómo funciona el Estado. El doctor Pablo Gutiérrez nos dice, pues, es que teóricamente esa es la finalidad de los recursos administrativos, evitar la carga en los órganos jurisdiccionales. Lamentablemente, en México no cumple su función. Estimado doctor, sucede igual en Nicaragua. Mi estimado José Alfredo Figueroa. José Alfredo Figueroa eh, es un abogado es contador público también acá en Nicaragua Este me da un gusto José que esté por, por acá dice José Alfredo efectivamente es la finalidad del procedimiento administrativo muy similar al jurisdiccional con diferencia en cuanto a la autoridad que lo decide, correcto así es, estimado dice administrativo miembro jurisdiccional magistrado, excelente así es correcto Correcto, vamos a ver, dice Pedro Mendieta, estimado Pedro Mendieta, mucho gusto saludarte hermano, dice Pedro, ¿quiénes son las personas que realizan la apelación por parte del contribuyente? Ok, mira Pedro, puede ser, eh, puede, puede, puede haber dos situaciones, si la persona es persona natural puede actuar en nombre propio, no necesita de un representante. Sin embargo, si, es, si la persona natural o jurídica dice, bueno, yo quiero que alguien me lleve el caso, yo quiero que alguien me represente, puede nombrar, eh, ya sea, bueno, estamos en la vía administrativa, puede nombrar a un especialista que no necesariamente sea abogado y le da un poder especial de representación para que le lleve el trámite de apelación ante la ley y el TATA. Entonces puede ser, puede serlo, si es natural, lo puede hacer de forma personal, ya, o puede nombrar a un representante. Y si es jurídica, la persona tiene que nombrar a un representante para el, el para la tramitación del de recurso. Correcto, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Miguel Chanlati. En cuanto a lo que a lo que mencionó de los gobiernos, así es. Dice Ernesto Garza, en México tenemos la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, un ombudsman tributario. Tiene algo parecido en Nicaragua. Gracias. Eh, sí, sí, correcto. Sí, aquí en Nicaragua también tenemos una, una Procur Procur Procuraduría General de la República, PGR. Quise ponerlo, quise ponerlo ahí en la presentación, pero no quise porque eh, íbamos a abordar muchas cosas, pero te cuento, Ernesto, eh, aquí en Nicaragua la Procuraduría General de la República es el abogado del Estado eh, y en el caso de la interposición del recurso de amparo funge como abogado de, eh, del Estado, o sea, en representación del Estado. Claro que sí, mi estimado. Dice Albert Méndez. Es verdad eso, Henry. Yo interpuse recursos y responden disparate. Así estamos, lamentablemente, Albert. Aquí en Nicaragua no sabemos que, que, cómo, la, cómo vamos a pasar esto. Dice, dice José Figueroa. Error, Henry. La sentencia de la sala de los contenciosos administrativos no son... de que las sentencias de la sala de los condiciones administrativos eh, son apelables. Si no en el grama, si vos te fijas, yo te puse este, los dos últimos recursos dentro de todo el dentro del flujograma, pues el proceso, porque yo quería que ustedes lo vieran. Pero nunca dije de que vas eh, a recurrir la sentencia de la demanda. No, no lo dije. No lo dije. Este, pero sí, tenés razón, no son apelables. Ahí sí estamos de acuerdo. Dice Ernesto Garza, en México tenemos la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, un ombudsman tributario... Eh, ah, bueno. Alguien que defiende al contribuyente. No, estimado, aquí en Nicaragua no, no tenemos eh, un órgano estatal que defienda al contribuyente. Los contribuyentes se tienen que defender... Eh, bueno, los contribuyentes se defienden, ellos son los aquí en Nicaragua. Dice Gerardo Pravia, asociado. Salud de Nicaragua, colega Henry, éxito y bendiciones. Eh, es un honor, Gerardo, el tenerte acá eh, en esta conferencia. Me da mucho gusto que tanto el doctor este, José Alfredo Figueroa, eh, Pedro Mendieta, así como tu persona, eh, hayan estado aquí en esta conferencia, para mí es un gran honor y un gran gusto el que nos hayan podido acompañar. Dice Javier Rojas, doctor Henry, ¿cuál considera usted que sea la razón para que la administración no permita o no le dé la razón a la defensa del contribuyente? Ok. La razón es la orientación orientación de, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Lo que pasa es que no quiero ser tan directo hay una orientación de de las personas que están, por así decirlo, mandando en Nicaragua, mandando en Nicaragua. Hay una orientación de que se debe recaudar a más no poder. No importa la forma en que lo tengas que hacer DGI, no importa la forma en que lo tengas que hacer TATA, no importa la forma en que lo tengas que hacer Corte Suprema de Justicia, pero aquí yo quiero impuestos, yo quiero una mayor recaudación. Eso es lo que dice, bueno, las personas que están administrando públicamente el país. Entonces, esa es la razón, estimado Javier. Lamentablemente estamos bajo, <coughs> bajo, eh, bueno, bajo esta situación. <coughs> ok. Dice José Alfredo, tengo varias consultas, Henry, por favor, Hacelas, este, José. Dice Javier Rojas, creo, considero que es una clara violación al debido proceso y no solo del debido proceso. Ahí se violaron principios de legalidad, se violaron principios de igualdad, se violaron eh, el principio de, de seguridad jurídica y ahí también al debido proceso. Tienes toda la razón, Javier Rojas. PRODECON defiende al contribuyente como tal. Bueno, aquí en Nicaragua, pues como les mencionaba, eh, ellos mismos se, se defienden ellos mismos. Dice el doctor eh, Pau Gutiérrez, en México, la PRODECON Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un órgano para velar por los derechos del contribuyente en teoría. Tienen algunos procedimientos para apoyar a los contribuyentes antes los actos de fiscalización. Ok, entonces aquí en Nicaragua eso no, no existe y creo que con esta situación, estimado doctor, difícilmente, difícilmente va a, a, difícilmente va a haber un órgano así. Ok, correcto. Entonces yo creo que ahí ya contestamos las preguntas, las preguntas que nos han hecho por esta vía. Eh, dice an, dice antonio excelente ponencia para enriquecer los conocimientos y cultura de otros países correcto estimado antonio <coughs> y yo le dije al doctor pablo gutiérrez de que yo lo felicito tenemos la oportunidad de comparar la situación de los países de américa latina incluso más allá porque el doctor habló acerca de españa entonces estamos viendo europa entonces eh, yo felicito, felicito al doctor Pablo Gutiérrez por esta buena iniciativa que ha tenido en que eh, profesionales en derecho tributario y de las demás ramas del derecho de América Latina y más allá de América eh, nos dejen espacio para poder interactuar entre, entre todos pues y de esa manera eh, hacer un derecho comparado y ver si nosotros estamos eh, bien o mal o peor. Dice el doctor Pablo Gutiérrez, si sí, en sus países los medios de defensa tributaria no resultan, no resultan efectivos, siempre está de manera experimental la posibilidad de, de intentar instancias internacionales como la Comisión Interamericana. Exactamente, doctor. Lamentablemente, fíjese que acá en Nicaragua no, porque también está el par... Bueno, Está el Parlacén, el Parlamento Centroamericano, es otra vía que, que internacionalmente podríamos utilizar, pero no muchos tienen conocimiento de estas otras instancias a las que nosotros podemos recurrir por las violaciones a la Constitución, violaciones a las leyes que tenemos por acá. Ernesto Garza dice, muchas gracias al ponente y los organizadores. Yo también estoy muy agradecido con los organizadores de este evento. Dice, no es, que, no es que sea la solución mágica, pero vale la pena experimentar. Tiene razón, doctor Pablo. En Defensores tenemos una ponencia sobre el litigio interamericano. Eso va a estar interesante. Me gustaría estar ahí. Dice, acá en México tampoco. Es algo que apenas estamos probando y dándole difusión. Excelente. Voy a ver solo si, voy a revisar en YouTube si por casualidad, si por casualidad hicieron algo. El unas consultas, ok ah. creo que, <coughs> perdón, me pasó algo en youtube, <coughs> no, le, no le di este no le di admitir, pues bueno, ni modo, son cosas que pasan, entonces este bueno, por mi parte por mi parte eso ha sido todo, fue un gusto. Ah, ok. Esperen un segundo, esperen un segundo. Esperen un segundito que quiero... Sí. Ok. Me sí. Eh, no. Bueno, mi, mi contacto es eh, correo electrónico hcmconsultora@gmail.com. Mi celular es más 505 958 7434 y por acá les le doy muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias defensores de México, muchísimas gracias a todas las personas que nos hubieran acompañando desde México, Nicaragua, Colombia, muchas gracias por haber estado acá y eso que ven ahí en pantalla es el nacatamal de Nicaragua, que si vienen a Nicaragua pues eh, yo lo invito a que lo prueben, es un eh, comida tradicional nicaragüense y es muy sabroso. Entonces, ya con esto pues termino, doctor. Y me parece que no se transmitió en YouTube el, el programa. Eh, no se preocupe por eso. Digo, nosotros grabamos el video. Y con todo gusto, nosotros le proporcionamos nuestro video para que usted lo pueda compartir como estreno en sus plataformas. Y ya si le llegaran a hacer alguna pregunta y responderla, por eso no, no se preocupe, no, no, no se apure. Este, si tuvo ese detalle, es inconveniente que nos sucede a todos, a su servidor le ha sucedido. Y por eso ni se preocupe, que, que le mandamos el video y lo carga a sus redes sociales y lo subimos a Defensores y le damos la, toda la, la difusión, ¿no? Por eso no se preocupe. Salvador Cucurachi tiene todavía otra pregunta. Maestro, ¿cuál diría usted que es la parte más difícil del proceso tributario nicaragüense? Eh, ok, eh, Salvador, mira, realmente fíjate de que no, no existe en el proceso tributario nicaragüense eh, ninguna dificultad la dificultad es cuando inicia cuando se origina cuando cuando cuando surge cuando la administración eh, es arbitraria ahí sí ahí sí es muy muy difícil tal la situación que estamos pasando actualmente este en donde todo el proceso desde reposición hasta la hasta la interposición del recurso de amparo eh, o sea te ponen miles de trabas son o sea, solo con decirles de que te mandan a subsanar solo porque presentaste eh, un eh, un recurso pero que la fotocopia no está certificada la fotocopia de la de, de la del poder del poder de representación no está eh, no está certificada por abogado, no tiene tiempo de fiscal, entonces ya de ahí, ya vos ves que te están poniendo trabas. Ya, entonces, pero es, lo, es por lo mismo, por la arbitrariedad, exceso de poder, desviación de poder, omisión del deber, entonces ahí tenemos tres manifestaciones de la, de la arbitrariedad. Entonces, sí, el proceso no es difícil. Se vuelve difícil cuando eh, la autoridad se vuelve arbitraria, entonces aquí en Nicaragua pues sí, los procesos también difíciles, pero por la arbitrariedad de la administración es lamentable, pero así estamos ahorita. Sí. Y dice Miguel Chemblati, solo quieren cuidar el bolsillo tributario, exactamente así es, lamentablemente pues así estamos. hay que probar el nacatamal nos dice correcto correcto salvador hay que probar en el nacatamal yo te invito cuando venga acá a nicaragua que lo pruebes no, no te vas a arrepentir bueno no. miguel el tamal es otra cosa que en nicaragua si es, es distinto al nacatamal sí, es, es distinto Permítame un segundo nada más, doctor. Mientras esperamos no hay dudas, preguntas, algo adicional en lo que procedemos a hacer el corte. Y es que estoy pidiendo al equipo de producción acá que me apoye. Y bueno, vamos, vamos a... Nada más al equipo de producción, a Salvador, si me puede contestar por ahí el mensajito para verificar unas cosas con él antes de cortar la transmisión. Y bueno, le digo, le insisto, este video quedará grabado para, ya se fue, Salvador por el taco tamal. Sí, suena muy interesante. Habrá que probarlo definitivamente, doctor. Y ya cerrando unos últimos comentarios, acá en México tenemos el recurso de revocación es nuestro único recurso administrativo, después del recurso de revocación ya es directamente a tribunal contencioso, no no no tenemos esas otras instancias, no, no tenemos esos otros recursos administrativos, ya tenemos que irnos directamente al juicio al juicio contencioso y comen hacer el comentario Miguel Chamlati, él es uno de mis asociados aquí en México, este mi socio, y él, él comentaba es es que es un personaje popular en México. En México tenemos un personaje eh, que le llaman el Tata, el Tata Arbizu, y es un comediante, es como comediante, y le dicen el Tata, y todos en México conocemos el Tata como comediante. Entonces, de repente eh, menciona o habla del Tata, y enseguida nosotros nos hacemos alusión a, al comediante, no al, al comediante mexicano, y no tomamos por hecho que, que se está refiriendo que se está refiriendo a un tribunal, ¿no? De hecho, aquí, aquí tenemos <tose> el personaje, lo muestro en pantalla, y es lo que nosotros hacemos alusión. Pero ya vi, ya también buscando, pues, encontré la, la página del tribunal que nos mencionaba, ¿no? Para los que son mexicanos, esta es la página del TATA, el Tribunal Aduanero y Tributario eh, Administrativo, que comentaba el doctor Henry. Y por si quieren si quieren buscarlo y quieren conocer un poquito más del, del mismo, adelante. Ahí está. Ahí está y ahí lo pueden, lo pueden visualizar. Entonces, nada más tenemos aquí un, un recurso de revocación como recurso administrativo, ¿no? Nos llama la atención que ustedes, al igual que en Colombia, tienen más opciones, más opciones de defensa y más posibilidades de defensa. Y, bueno, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco muchísimo la invitación. Esperamos después contar después con otro foro, con su participación. Por ahí le comentaba el doctor Javier Rojas, se lo presento, él está conectado, ya siendo sobremesa, ¿no? Se lo presento, él está conectado, él es nuestro colega tributario en Colombia, él ya impartió unas charlas sobre derecho tributario en Colombia y, por supuesto, nos encantaría posteriormente después organizar un foro, en el que estemos participando eh, varios ponentes, con su colega incluso Carla Valdelomar, que también vamos a tener esa charla sobre tributación personal y corporativa en Estados Unidos. Entonces, ya vamos hilando los temas con temas de México, de Nicaragua, de Colombia y, por supuesto, este, esta colega que nos acompañará desde Estados Unidos. Entonces, sin duda, sin duda, cada vez vamos... Eh, integrando más ponentes y vamos haciendo esto cada vez más grande eh, muestro en pantalla, me pueden eh, confirmar nada más si ven mi pantalla, ahí ¿se alcanza a ver el diploma doctor? Eh, no doctor. bueno, sí, sí, sí, sí, correcto correcto, sí, perfecto entonces bueno, ya para despedirnos eh, le quiero otorgar este, este reconocimiento Defensores, otorga el presente reconocimiento al doctor Henry Daniel Castellón Morales por su extraordinaria participación en México como ponente internacional con el tema Los Medios de Defensa Tributaria en Nicaragua, el primero de abril de 2021, por parte de Defensores.legal y suscribe su servidor, el licenciado Pablo de Jesús Gutiérrez Reyes. Muchas gracias, fue un honor haber contado con tu participación y esperemos que no sea la última vez. Si no tiene algo que agregar, doctor, nos despedimos. Ok, eh, de cómo no, doctor, yo me siento muy agradecido con todo el equipo de, de defensores, les, les doy muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de poder compartir eh, nuestra, nuestro ambiente aquí en Nicaragua, y pues para mí fue un gran gusto el haber estado con todos ustedes. Gracias, doctor, y nos despedimos y nos vemos en siguientes transmisiones de Defensores. Hasta la próxima.